Poblaciones es una plataforma abierta de datos espaciales de población de la Argentina. Fue hecha y es mantenida por el Observatorio de la Deuda Social conjuntamente con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Poblaciones estuvo su inicio en un contexto de fragmentación de datos espaciales publicados por diferentes fuentes públicas y privadas. En ese contexto... Intenta que las problemáticas de actores gubernamentales, de ámbitos académicos y de público en general puedan converger en un uso simple y colaborativo de la información social. Consiste en establecer puente entre datos producidos por diferentes actores utilizando tecnologías actuales de gestión de la información y de representación de datos espaciales. La plataforma puede visitarse en poblaciones.org y permite ver, descargar y publicar información de población. Para su funcionamiento se desarrolló desde cero un software de código abierto que permitiera fácilmente publicar información de población georreferenciable y consultarla según distintos criterios de segmentación. Los barrios, las ciudades las provincias, las regiones, debían estar fácilmente representadas y accesibles. El mapa permite ver elementos e indicadores teniendo siempre en la derecha las cantidades representadas en forma visual. En este ejemplo vemos para el municipio de General San Martín, información disponible en una escala más amplia, como el relevamiento de asentamientos informales de techo, coloreando en el espacio, pero también mostrando las cantidades de hogares involucradas en esa representación. Cualquier persona que acceda a la página puede, registrándose con una cuenta de mail, tener su espacio donde subir información. ...y definir indicadores para publicar datos espaciales georreferenciados o georreferenciables. En su primera versión pública del año 2019, la plataforma ofrece información de diferentes fuentes... ...entre ellas los censos nacionales de población de la Argentina del año 91, 2001 y 2010... ...del mapa educativo, del Ministerio de Educación, del mapa sanitario, del mapa cultural... ...indicadores y puntos de interés de OpenStreetMap... ...relevamientos de villas y asentamientos de la organización Techo... ...el relevamiento de barrios populares hechos por el Gobierno Nacional... ...así como indicadores producidos por investigaciones del Observatorio de la Deuda Social. Invitamos a participar de poblaciones consultando el sitio... ...descargando y publicando información acercando ideas, sugerencias o iniciativas relacionadas con la visualización, circulación y acceso a datos espaciales de población.